imagino que lo que podemos no contra el franquismo siempre contra el fascismo siempre que yo soy italiana siempre ah. ¡Ánimo, eh! ¡Mucho ánimo! <laughs>